7 de la mañana con 22 minutos. ¿Usted en algún momento se ha puesto a pensar qué tan importante es conocer en qué vehículo usted se está transportando? ¿Conocer al conductor que cuente con la tarjeta de identificación necesaria? Esto para mayor seguridad tanto de nosotros como de nuestros familiares. Pues la policía boliviana viene trabajando en aquello para la renovación de la tarjeta de identificación del conductor. Además de nuevas medidas de seguridad. Pues estaremos conociendo cuáles son los requisitos, además que se necesitan, y cómo se estará trabajando a nivel nacional a continuación. Para ello, quiero presentar a Rodel Cano, director departamental de tránsito, a quien le doy la bienvenida y los buenos días. ¿Cómo Gracias, está? Buenos días, buen día. Un gusto día. que nos acompañe. También presento al mayor Bismarck Wolf, jefe de la División de Servicios Públicos. ¿Cómo está? Muy buenos, buen días, día. Muy buenos días, bienvenido. Buenos sin duda es importante que abordemos este tema, sobre todo para la población que se transporta. En eh, transporte público, transporte eh, privado, no, pero sí el transporte público. Es importante conocer los detalles, cómo se está trabajando, cómo se estará trabajando a nivel nacional y cuáles son los requisitos que se necesita para que el conductor pueda contar con la tarjeta de identificación. Esto para mayor seguridad. Sí, eh, gracias. Buenos días, el... En respuesta a los hechos delictivos que ha suscitado en gestiones pasadas, esta tarjeta de identificación del conductor eh, ha sufrido algunos eh, flagelos. Ha, ha habido una copia e inclusive el sticker han podido copiar, colocar a su vehículo con cinta masking También ha habido unas copias de aquellos malos conductores que están dando mal uso. Y definitivamente, y por razones de seguridad, se va a extender y en coordinación con el Ministerio de Gobierno, se ha elaborado ya la tarjeta de identificación del conductor, la nueva, que ya está? está en ejecución. Sí, esta es la nueva tarjeta y el sticker que se va a colocar en la, por, en la parte derecha para de abrir. ¿El conductor sí o sí tiene que contar con esta tarjeta y tiene que estar eh, visible? Sí. Es lo que se ha determinado y hemos empezado a renovar. Va a tardar por lo menos uno o dos meses y ya posteriormente vamos a exigir que eh, se cumpla con todo lo que concierne a la renovación y tengamos un buen servicio a nuestro público. ¿Qué pasa si un vehículo no cuenta con esta tarjeta de identificación? ¿No está visible? Eh, tiene, que te, tiene que tener no estás registrado, no puede trabajar y definitivamente pues ya para nosotros es un vehículo sospechoso que no cuenta con el ticket ¿Cuáles son las nuevas medidas de seguridad que va a tener esta tarjeta? Tomando en cuenta que ha existido eh, algunas copias, imitaciones en las anteriores tarjetas ¿Cuáles van a ser las nuevas medidas de seguridad también para mayor tranquilidad de la población que utilice el transporte público? Bueno, en el tengan ustedes muy buenos días, ¿no? en, la, en las nuevas tarjetas se tiene eh, la microimpresión a este lado y se ha trabajado por estas eh, normas de seguridad, ¿no? tenemos el código QR en la cual se puede imprimir el momento de sacar eh, la nueva tarjeta se imprime y está todos los datos del conductor tanto su licencia de conducir, y todo, prácticamente todos los datos tenemos también a luz ultravioleta eh, la tinta UV ...en la cual se salta... ...en la parte trasera o en la parte posterior... ...también tenemos eh, que al reflejo, al reflejo de la luz ultravioleta... ...se tiene impreso la... ...¿qué se llama? ...la tinta UV... ¿Cuáles son las normas de seguridad... ...y es importante también conocer... ...que no cualquier conductor puede contar con esta tarjeta de identificación... ...¿por qué? ...por los requisitos que se necesitan... ...antecedentes, por ejemplo... ¿Qué pasa si un conductor tiene antecedentes? ¿Se le otorga la tarjeta igual? Bueno, entre los requisitos principales que se tiene para poder sacar la tarjeta de identificación del conductor están eh, sacar los antecedentes, tanto de tránsito como de, de, de la FELCC. Se les pide también una fotocopia de su um, agua y luz de su domicilio, un croquis del domicilio y si es propietario del vehículo se le pide el RUAT. ¿Y si tiene antecedentes si tiene antecedentes, no se le otorga la tarjeta de identificación del conductor. ¿Hasta no se... que sean subsanados estos antecedentes o simplemente no se le otorga? Tiene que hacer otro trámite ellos para poder subsanar este, este tema, ¿no? Tiene que hacer la cancelación de antecedentes. ¿Ya se está entregando esta tarjeta de identificación? Eh, hasta el día de anteayer ya se ha logrado entregar alrededor de 200 tarjetas. Aproximadamente. ¿Aproximadamente? ¿Esto es a nivel nacional? Esto es a nivel nacional, se está empezando eh, por La Paz, la zona sur, también la regional del Alto que está otorgando y también Viache. Posteriormente ya se va a extender a lo que vendría a ser Tarija, Oruro y los demás departamentos. Ahora, la policía boliviana siempre está caracterizado por diferentes operativos, el plan y entre varios. ¿Cómo van a estar trabajando una vez que ya eh, se esté otorgando esta tarjeta? identificación al conductor para poder verificar que transporte público cuente con esta tarjeta para mayor tranquilidad de la población eh, dando cumplimiento a los planes operativos que se hacen en forma permanente en coordinación con el comando departamental y comando general, nosotros vamos a eh, trabajar primero eh, renovando estas tarjetas, posteriormente haciendo eh, la socialización Posteriormente ya tenemos que eh, controlar en forma estricta, tardará unos dos meses. ¿Y esto también es lo que nosotros tendríamos que...? Está vigente, está todavía vigente este, esta tarjeta que exige desde el 2012 y actualmente está vigente, hasta que concluyamos con la renovación total de los inscritos o registrados en las líneas de radiomóviles móviles, taxis. Y esto es lo que tendríamos que ver al interior del sí, vehículo. tiene que ser visible a la parte de derecha y, no. y permanentemente el señor pasajero tiene que eh, ver esta tarjeta nueva y abordar el vehículo. ¿Y, ya y si está? no está, bueno, el sticker es para... Eh, para bris. Para Briss, ya. la parte superior. Esta otra tarjeta tendría que estar visible ya sea en el interior o en la, en la parte de parabris o eh, un lugar donde pueda ver el pasajero. Claro, mayor seguridad. Sí. ¿En cuánto se espera reducir los índices delictivos con estos nuevos controles operativos, tarjetas? En lo posible. Tenemos que eh, enfrentar a la delincuencia y en forma coordinada la policía va a seguir trabajando en los diferentes operativos. ¿Y hasta el momento cuánto se ha logrado disminuir? Mire, tenemos estadísticas en las cuales eh, ya anteriormente se ha llevado a cabo con ¿no? diferentes operativos. Antes se llevaba estos eh, atracos o estos delitos pueden ser por uh, secuestros express y los que se vendría a ser por los cogoteros, ¿verdad? Claro. Entonces hasta la fecha se podéis deducir más o menos un 50 o un 70 de, de, del índice delictivo que podría ser. ¿no? Es un número considerable, sí, es una cifra eh, bastante considerable. Ahora nos llegan preguntas a, a nuestro número de WhatsApp. Lo vuelvo lo repito, si es que usted tal vez tiene alguna duda y quiere consultar, puede hacerlo al 720 22 Nos preguntan, ¿es la única tarjeta que se estará otorgando? ¿Tiene algún costo? Es, es totalmente es gratuito. Rico. Solamente con los requisitos que se está pidiendo, con eso nomás. No tiene ningún tipo de costo. ¿Y es la única tarjeta que se está otorgando? Sí, bueno. está renovando la anterior y vamos a continuar hasta concluir. ¿Cuánto tiempo más o menos demora el trámite? Es... Inmediato, casi está completo el éxito, Pasa a la oficina de servicios públicos y la señora responsable llena los datos. Están imprimiendo casi al momento. ¿Y cuántas pues, empresas de radiotaxis están registradas y tienen permiso? Son 137 empresas que están registradas y estamos ya haciendo, con, tomando contacto con las diferentes empresas para que ellos mismos vengan y puedan adquirir la tarjeta del TIC. ¿Y en el interior cómo se estará trabajando? ¿De la misma manera? Es igual, de la misma manera, ¿no? Se dirigen a la oficina de servicios públicos y hacen todo el trámite para poder sacar la tarjeta TIC. Perfecto. Entonces, ¿dónde tienen que dirigirse para poder eh, recabar mayor información, para poder hacer este trámite a todas aquellas personas que cuenten con un vehículo de transporte público? Solamente es para red taxis. La tarjeta solamente es para taxis, radiotaxis radio y trufis, sí, sí. que prestan servicio público, solamente para los tres. A en nivel el, nacional. Y en el interior, por ejemplo, los que trabajan como mototaxis. También. También se tienen que registrar. Hay el comando departamental de BNIPAN ¿no? y en, toda la, uh, en todo el país se tiene que eh, contar con esta tarjeta, es a nivel nacional coordinación con el ministerio de gobierno se va a realizar los operativos posteriormente. Y en el interior ya se está trabajando Sí, se si está ¿no? renovando, se está extendiendo estos certificados que bueno, estas tarjetas que ya están vigentes. Perfecto, ¿alguna línea gratuita donde puedan comunicarse? Es el 800-100-004 para cualquier otra emergencia que tuviese. ¿Y una vez más podríamos recalcarlo? 800-100-004 ¿Y los requisitos? Sí ¿Los requisitos? Eh. A los requisitos. Primero lo que tiene que hacer el conductor es dirigirse a las oficinas de servicios públicos. Inmediatamente tiene que presentar su fotocopia de cédula de <coughs> identidad, su fotocopia de su licencia de conducir, que tienen que estar vigentes. Asimismo tiene que presentar un croquis de su domicilio, su factura de luz y agua. Si es propietario del vehículo, tiene que presentar su ZUAT. Perfecto. Les agradezco. Muchas gracias Mayor Coronel, por, lo Inel, lo por lo haber lo estado lo con nosotros, un gusto que nos haya acompañado, que nos informe cuáles son estas nuevas medidas de seguridad, que estas tarjetas tienen que estar visibles en el vehículo al momento de nosotros que estemos abordando eh, transporte público para mayor seguridad y por supuesto los operativos, como ya es de costumbre, por parte de los efectivos de la policía boliviana van a continuar en todo el territorio nacional y de esta manera lograr disminuir los índices delictivos y la inseguridad. Gracias.